con un gran hematoma en una pierna y certificado médico en mano. Marisol Polanco Taveras denunció que fue víctima de atraco el pasado fin de semana cuando se transportaba a bordo de una motocicleta de su propiedad por la avenida de Los Rieles en esta ciudad. Una amiga mía me llama que está en el hospital y que suyo tuvo un accidente. Inmediatamente ella me llama y yo cojo para el hospital. Cuando llego al hospital ella, yo me detuve con ella haciendo y todo y todo. Incluso digo, yo digo, cualquiera se queda aquí No se va porque ya era a las 2 de la mañana Era a las 2 de la mañana Digo yo, pero me voy a ir con Dios Cuando vengo llegando a ella que cruzo La avenida de los Rieles, vienen dos tipos Atrás de mí Yo me di cuenta frecuentemente, pero aceleré La persona, pero ellos me metieron en me Estoy delante, entonces yo caí ahí pavimento Cuando yo caí el pavimento Que yo veo que él encima de mí, yo logro escaparme Porque ellos me patearon Y yo logré mandar Él me Pasaron por con mi De acuerdo con la denunciante, tiene sospecha de quién pudo ser el autor intelectual del acto delincuencial. Yo no lo conozco quién me atracó, pero más o menos sospecho de alguien, sospecho de Audio y Padilla, que es el hermano de Juan Carlos Padilla, el que asesinó a mi hija, incluso él una semana entera pasando por la calle 4, checando la pasola a donde yo. Sequeando la pasola, observando. Y tengo testigos. Yoani Cordero, NTN. Su noticiero regional.